nada, como bien anda un volante que eso es un asunto público y ya de, de las organizaciones que ya la cual conocemos que han llamado a un paro por 24 horas a partir de hoy entendemos que nosotros tenemos que garantizar la seguridad ciudadana y el libre tránsito de los ciudadanos que quieran desplazarse de un lugar a otro. En ese sentido, pues, los superiores siempre instruyen que se miembros de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional lugares estratégicos, vamos a decir, las zonas la zona vulnerables, okay. para estos elementos realizar ciertos tipos de actividades como las que se realizaron anoche. Se dice que anoche hubo muchos enfrentamientos, ¿qué de cierto es cierto de eso? No enfrentamientos, naturalmente nosotros no hemos enfrentado a nadie, ¿no? sino eh, uno desafresivo hacen disparo al aire y pero ellos no enfrentan nunca de frente a, a los policías ni a los miembros de las fuerzas armadas mantiene garantizó ¿no el nosotros? orden mantenemos el orden el libre tránsito nosotros bajo ningún concepto vamos a negociar esta parte todo ciudadano todo comerciante que quiera abrir su puerta pues nosotros garantizamos la seguridad ciudadana y el libre tránsito de cada ciudadano que quiera transitar por la provincia o por el municipio de San Francisco.